Te voy a proponer un ejercicio un poquito diferente de los que veníamos haciendo en el sentido de que este es un poquito más eh, teórico, si se quiere. La idea es llevar un poco a la reflexión sobre lo que veníamos viendo de las diferentes formas de incluir eh, código. Entonces, lo que te pido que hagas es evaluar para cada uno de estos escenarios qué tipo de inclusión es la más conveniente. Por ejemplo, el primero dice el encabezado que debe estar presente en todas las páginas del sitio.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 Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bien, veamos la solución. El encabezado que debe estar presente en todas las páginas del sitio. Bueno, en realidad, esto es importante que entiendas que no hay realmente una respuesta única y universal. Esta es la que yo tomaría y te voy a explicar por qué, a ver si estamos de acuerdo. Me decía, El encabezado que debe estar presente en todas las páginas del sitio, yo considero que debería ser un include. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se trata de una cuestión estética. Claramente no es lo mismo que el encabezado esté o que no esté. De hecho, puede llegar a tener información sumamente importante, como tal vez si se trata de una tienda online, podría ser el, el logo, la dirección o el, el contacto. Digamos que es, es un tema. Pero bueno, tal vez es, esto es lo que llamamos una judgment call, una, eh, un juicio de valor. En mi opinión, por ahí es más importante que el sitio funcione, aunque no se vea al 100% estéticamente correcto. Por eso digo que el encabezado lo pongo como include once. Include, bueno, por todo lo que te acabo de explicar. Y once por la razón sencillamente de que no quiero que el encabezado aparezca muchas veces. ¿sí? Esto es especialmente importante porque si yo incluyo un archivo que a su vez también incluye el encabezado. Bueno, yo no quiero que se vuelva a incluir. Ya está incluido una vez y con eso me alcanza. La información de configuración de la aplicación. Bueno, en este caso... Yo asumo que sin esta información la aplicación directamente no va a poder funcionar. Usualmente esto se usa para guardar configuración de tipo conexión a una base de datos o tal vez eh, directorios importantes o cualquier cuestión que hace a realmente eh, bueno, información sumamente importante, sin casi diría de vital importancia, por lo menos para la aplicación. Por lo tanto, voy a usar require. Y voy a usar once por la misma razón de antes. Que es que esta información no tiene mucho sentido Que se incluya muchas veces Con una sola me alcanza Librería para el envío de correos electrónicos Acá tomo un poco la misma suposición Que es que si la aplicación no es capaz de enviar correos electrónicos, no tiene sentido que, que exista, digamos. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, lo más probable que sucede es que si no se puede incluir el archivo que tiene la librería, directamente la aplicación va a empezar a arrojar errores. Porque va a estar llamando a funciones que no están definidas o cuestiones así. Con lo cual, prefiero saberlo de antemano. Si esto va a fallar, quiero saber que va a fallar porque no se pudo incluir el archivo de la librería. Después dice fragmento de código que da formato a la ficha de cada producto. Bueno, acá también eh, podríamos eh, discutirlo y decir tal vez podría ser include, tal vez podría ser require. En este caso le, le puse require porque me, me pareció que eh, nuevamente es importante que se pueda visualizar el producto de la manera en que en qué se pensó. Este, tal vez, si solamente se tratara de una cuestión estética, nuevamente podríamos recurrir a include. Pero bueno, lo importante es por qué no usar ONCE. Bueno, acá también asumo que lo que hay son muchos productos que se ven en la misma, en la misma página, con lo cual esto podría ser a requerirlo una vez por cada producto. Y por último, el fragmento de código que aporta información complementaria de cada producto. Bueno, la misma razón que la anterior para usar el INCLUDE en lugar del INCLUDE ONCE. Y respecto de por qué INCLUDE y NO REQUIRE, bueno, porque considero que información complementaria es justamente información que no es imprescindible. Nuevamente, como te decía, todo esto es muy subjetivo y la idea de este ejercicio era justamente hacerte pensar un poco. En la práctica lo vas a ir viendo con tu propia experiencia. Algunos lineamientos que suelen eh, usarse son que todo lo que tiene que ver con librerías y configuración siempre va a ser required ones. Después, bueno, ya habrá que ir viéndolo.